Un arquetipo representa el ideal sobre un aspecto de la naturaleza humana, en este caso el materno. La madre perfecta es aquella que te acoge siempre con amor incondicional, sin juicio alguno sobre lo que hayas hecho, de tal modo que siempre sientes que te entiende. Crear ese arquetipo para emplearlo como sanador de culpas es un poderoso ejercicio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 Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, te propongo que busques un personaje real o de ficción, o incluso una idea, energía o deidad, que represente para ti el amor incondicional. Un amor para el que no importa lo que hayas hecho. Siempre te acogerá sin juicio ni decepción. Puede que para lograrlo te sea necesario unir varios personajes o ideas. O es posible que solo requieras uno solo. Todo es perfecto. Recuerda que aquí el único criterio válido es el tuyo.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 Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu arquetipo materno y observar cómo interactúa contigo. Permitiendo que tu cuerpo se abra al contacto. Sintiendo cómo cambia cuando el arquetipo materno te transmite su amor incondicional al tocarte. Disfruta de esa sensación. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que expreses ante tu arquetipo materno todo aquello que pesa en tu interior. Deja que tu cuerpo y mente se lo comuniquen con total libertad, sin juicio ético o moral alguno. Permítete que te sorprenda todo lo que puede ocurrir y tómate tu tiempo para completar el proceso. Cuando hayas expresado todo lo que necesitabas, permítete simplemente ser acogido por el arquetipo materno, sin nada que hacer y pensar, solo estar con ella. Disfruta de las sensaciones.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 Despídete del arquetipo materno hasta la próxima vez. Y puedes finalizar el ejercicio abriendo los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora podrás invocar a tu arquetipo materno con solo repetir una vez el nombre que le diste.